Bueno, lo que me deja tranquilo es que no soy el único que lo odia y él lo sabe Me quedo tranquilo sabiendo que él lo sabe El otro día en un video dije que odiaba a Adam Sandler y muchos me preguntaron por qué Así que acá les respondo Por eso hoy, entre los resumos y nomás ¿Por qué odio a Adam Sandler? Hace un par de años iba en un micro larga distancia y pusieron una película, son como niños dos. Como las opciones eran mirar eso o mirar la ruta por la ventanilla elegí ver eso. La película empezaba con Adam Sandler durmiendo y cuando se despierta hay un ciervo al lado de la cama que se pone en dos patas y le mea la boca. Ahí me pregunté, ¿por qué empezó así la película? ¿A quién se le ocurrió ese chiste? Entonces pensé, no lo entiendo porque debe ser un código que viene de la 1. Entonces, un par de días después, vi la 1 solo para entender ese chiste y qué sorpresa me pegué cuando vi que no había ni un solo chiste de ciervos, ni uno. No, te digo... Ni me sorprende. Entonces ese chiste no tenía ni el más puto sentido. Cuando los guionistas de la película, que son Adam Sandler y sus amigotes, se juntaron a escribir el guion, alguien dijo, que la película empiece con un ciervo mirándole la boca al protagonista, y todos dijeron, sí, y la película son como niños 1 y 2 son así, porque sí. ¿Qué? En un momento un chabón se para arriba de una máquina de helado solo para que coincida la canilla con el culo y cuando salga helado de chocolate parezca mierda. ¿Por sí? En otro momento uno se meta dentro de una rueda de tractor y va dando vueltas por todo el pueblo. Porque sí? Y las películas son puros chistes sueltos. Chistes de adultos haciendo estupideces. Chistes de adultos viéndole las tetas a pibas más jóvenes. Chistes de gente golpeándose. Chistes de pedos. Todos chistes sueltos que se lo fueron ocurriendo y a último momento los unieron con una trama que a nadie le importa. El problema con el humor de Adam Sandler no es que sea berreta, que lo es. El problema es que es humor cómodo. Por ejemplo, en una parte tiran una flecha para arriba. Porque sí, y cuando salen corriendo uno se tropieza y se da la cara contra una montaña de caca. Porque sí, nadie pensó ese chiste más de dos segundos. Ese chiste lo puedes meter en cualquier parte de la película, en cualquier película Down Under, y va a ser exactamente lo mismo. Lo voy a comparar con otro chiste de caídas que sí está bueno. Todos los magios deben hacer un acto de fe. Si sobrevives a este salto de seis pisos, probarás que tienes carácter. ¡Feliz aterrizaje! ¡Tengo que hacerlo otra vez y me cayó la venda! Pero, ¿por qué este chiste es gracioso y este otro no? ¿Why? Porque este tiene tres remates. Primer remate: la caída que iba a ser falsa, pero por pura mala suerte fue verdadera. Segundo remate, la caída es larguísima. Tercer remate, la honestidad e inocencia de Homero confesando que se le cayó la venda y que tiene que hacer la prueba de nuevo. El chiste de los Simpson está pensado. Este no está pensado. Dijeron que se tropiece y se caiga arriba de una montaña de mierda. ¡Sí! Entonces, las caídas de Adam Sandler, más que chistes, serían bloopers. Solamente bloopers. Cinco bloopers americanos para usted que está del otro lado. No Mira, se... el goma uy. Pose. ¡Uy, cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado! porrazo se pegó y así son casi todas sus películas este es mi top 5 de películas que más odio de adam sandler aclaración no las vi todas solo hablo de las que sí vi puesto 5 clic Nunca le encontré sentido a esta película, la vida adolescente y todo el tiempo me preguntaba por qué, por qué, y por qué, y por qué está Christopher Walken ahí. Puesto 4. Son como niños 1. En comparación con su secuela, esta es El Padrino. Puesto 3. Una esposa de mentira y murder mystery, porque son malas y porque arrastró a Jennifer Aniston a esto. Puesto 2. Los declaro marido y Larry. Una película que se llama así, no puede ser buena jamás. Puesto 1. Son como niños 2. Mención especial, no vi Jack and Jill, pero si ya un Adam Sandler me molesta, imagínate dos. Pero antes de seguir explicando por qué lo odio, voy a responder la gran pregunta, ¿de dónde sale Adam Sandler? Él hizo su debut actoral en la serie de Bill Cosby en el año 1988. Y después protagonizó una película muy rara que se llama Going Overboard, donde le habla a cámara. Low, start the Después de eso, empezó a hacer stand-up hasta que un tal Dennis Miller lo vio y lo llevó a Saturday Night Live. Ese tal Dennis Miller es el responsable de todo, él es el culpable. Sin Dennis Miller no hay Adam Sandler. De ahí apareció en películas como Con Health, -Health y su primer protagónico, Billy Madison, donde se iba a terminar de definir su humor. Un adulto haciendo pelotudeces de nene. Esa es la base del humor de Adam Sandler. Y otra cosa que se iba definir con esa película es su relación con la crítica y la taquilla. Porque la crítica la hizo mierda pero levantó bocha de guita. Y para hacer cine no importa lo que diga Alcet Kuchevsky o Catalina Drugi. Lo que importa es lo que diga la taquilla. Por ejemplo... Un papá Genial costó 34 millones de dólares y recaudó 234 millones. Una Esposa de Mentira costó 48 millones y recaudó 215 millones. Click costó 82 millones y recaudó 237 millones. Son Como Niño costó 80 millones. Si sí, esa mierda costó esa plata. ¿Dónde está? Uno ve la película y dice, ¿dónde está esa plata? No importa. Y juntó 271 millones. O sea, el tipo es un éxito. Aunque todo el mundo diga que no le gusta a Dan Sander, la mayoría miente porque esos números no se hacen solos. Y así, haciendo muchas películas odiadas por la crítica pero más por el público, fundó su propia productora y se hizo de un grupete de amigos que me causan menos gracia que él. Y ellos son... Rob Snyder, como el que hace siempre de personajes exóticos que no tienen nada que ver con la trama de la película. David Spade, como el que hace siempre de soltero que se coge minas más jóvenes que él. Kevin James, como el que hace siempre chiste con que es gordo y solo hace chiste con que es gordo. Nick Swarson, como el que hace chiste con que es torpe y que se quede el piso y esas cosas. Henry Winker, más conocido como Fonz de Happy Day, como el que hace siempre de viejo porque es viejo. Y la participación especial de Steve Buscemi, como el mejor actor con el que Adam Sandler trabajó alguna vez en su vida, pero siempre lo pueden a hacer pelotudeces. <risa> Pero lo que odio de Adam Sandler no son sus películas de mierda que no me gustan para nada, pero bueno, no las hace con mi plata, no las hace con plata del estado, las paga él así que problema suyo. Además el humor es lo más subjetivo que hay, ¿no? lo que a mí me puede causar gracia a otro no y viceversa. Y no puedo decir que las películas de Adam Sandler son malas porque a millones y millones de personas les gustan y se cagan de risa. Por ejemplo, cuando Adam Sandler hizo Son Como Niños 2, la hizo para que la gente se ría y el objetivo fue cumplido. Nunca buscó ser alabado por la crítica. No creo que haya dicho, mmm, me parece que con Son Como Niños me gano el Oscar a guión original. No, buscó hacer reír con chistes pelotudos y lo logró. Lo que veo de Adam Sandler es que Adam Sandler nos priva de Adam Sandler. Hay ciertas películas que me demostraron que el tipo es muy buen actor como Spanglish, por ejemplo, o The Meyer Code Story, una de las mejores películas del 2017. Y un día vi su show de stand-up en Netflix y me reí mucho, y fue una risa genuina. Me reí con Adam Sandler y no de Adam Sandler. Entonces me di cuenta que el tipo es buen actor, es gracioso, pero elige el humor cómodo, el humor de tirarse pedos. <risa> yeah. Y no es que odie los chistes de pedos, pero hay chistes de pedos y chistes de pedos. Un buen chiste de pedos es el de Ted. ¿Cuál es la diferencia? Acá el pedo es gracioso solo por ser un pedo. Pero acá es un tipo que le fue mal en una cita y lo único bueno que sacó de todo eso fue que pudo largar ese pedo que venía aguantando. Y eso es algo que seguramente nos pasó. Eso de no poder tirarnos un pedo porque estamos con gente y cuando por fin estamos solos... Finally. Acá el pedo es el chiste y acá el pedo es el remate del chiste. Pero bueno, tampoco para analizar tanto un chiste de pedos. Pero para ser justos, acaba mi top 5 de películas que sí me gustan de Adam Sandler. Puesto 5, Un papá genial. La vi mucho cuando era chico y le tomé cariño. Go, No, papá, eso no es Pero quiero mi ¡Quiero mi Puesto 4, 50 primeras citas. Es bastante buena y tiene chistes originales. Es un Estoy eso? No, no hay Puesto 3, Locos de Ira. Acá me reí de verdad y hace buena dupla con Jack Nicholson. Puesto 2, Spanglish. Ya hablé de esta película. Puesto 1, los mayor Hall, actúa muy bien acá y también a esta Benestila. Conclusión, odio a Adam Sanders porque pudiendo hacer humor de calidad, elige hacer humor cómodo y chistes fáciles. Yeah. Ah, y también lo odio porque lo arrastró a Steve Buscemi, hay gente que cree que Buscemi es un viejito boludo amigo de Adam Sanders y no. No, no, no. No. Es uno de los mejores y más infravalorados actores del mundo. Y ahora quiero saber qué opinan ustedes. ¿Lo odian a Adam Sander? ¿Lo aman? ¿Cómo es su vínculo con él? Déjenlo escrito en los comentarios. Bueno, nos vamos. No ¿Qué? se vayan de acá sin darle una me gustada, hay una compartida, hay una suscribida, hay una retuiteada. Y seguime en Twitter que tengo Twitter. Y seguime en Instagram que tengo Twitter. Y después de hacer todo eso, hacerle caso a mi tía Pégale Marta. una suscribida al canal y.